Para hoy día vienen a ser los condicionales. Vamos, tenemos tipos de condicionales, tres tipos de condicionales. Condicional tipo 0, condicional tipo 1 y condicional tipo 2. Vamos a trabajar solamente con el condicional tipo 0 y tipo 1. El condicional tipo 0 es aquel condicional que hace referencia a hechos que son verdad. A situaciones reales. Un momento. Ya, muy bien, Hace referencia a situaciones que son reales, eh, condiciones reales en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, en español, si estudio, apruebo el curso, apruebo, presente. Si como mucho, engordo. Entonces, son condicionales, ¿no? Tienen la condición al inicio o también puede estar la condición al final, ¿no? Engordo, si como mucho. La condición siempre va a estar acompañada de sí. Ahora, para el condicional tipo cero, como estábamos eh, mencionando, no solamente habla de hechos reales, sino de situaciones que por lo general no son verdades universales. Este tipo de condicional, el condicional tipo cero, va a trabajar con condiciones ¿ya? o con oraciones en presente simple es un tema que ya se ha llevado entonces vamos a trabajarlo a cada pizarra vamos a ver zero conditional condicional cero cuando hablamos del condicional cero Vamos a separar primeramente condición y resultado. ¿Ya? Condición y resultado. La condición, ¿ya? La condición siempre inicia con if. Si. Más. Una oración en simple present, en presente simple. ¿Ya? Entonces, miren, aquí, la condición es una oración que va a llevar if, y el resultado no va a llevar if. Es otra oración en presente simple. Son dos oraciones diferentes, dos oraciones que se van a diferenciar en condición y resultado. Esta condición y este resultado pueden estar, ¿no? en este caso, eh, separados, no. ¿Pueden estar en diferente orden? Sí. De poder estar en diferente orden, pueden puede estar. Por ejemplo, no que la condición esté en el lugar del resultado. ¿Ya? Aquí lo puedo colocar. Y el resultado en lugar de la condición. no Vamos aquí. Y lo colocamos aquí miren. entonces el orden de mis oraciones no va a alterar el manejo de mis no va, a mane... no va a cambiar mi condición entonces miren la condición es aquí o la condición que puede ir al, al final por último tenemos el resultado o el resultado puede iniciar en mi oración no hay ningún problema el orden no va a alterar mi producto a ver estas condiciones pueden ser positivas, negativas pero como estamos trabajando con presente simple debo de trabajar con todo lo que implica el presente simple vamos a recordar parte de Remember. The auxiliar for the present simple. Los auxiliares del presente simple are two auxiliar. Son dos auxiliares. ¿Cuáles son estos auxiliares? Son do y das. Igual yeah? tú das. The auxiliar net the verbs los verbos person, en tercera persona ok trabajan con reglas tab interperson words ruler okay, trabaja con reglas entonces esto es lo que yo debo de conocer esto es lo que yo debo de saber de Presente simple, que es básicamente todo lo que ya se ha trabajado, ¿no? Con anterioridad. Presente simple. Ahora, vamos aquí. For example, por ejemplo. For example. Por ejemplo, una condición. Voy a, voy a iniciar con la condición y después lo cambiamos. Condición, if, si sí. Una oración al presente simple, a ver, podríamos decir, si estudio mucho, ok, it I study much, si estudio mucho, ok, I pass the course, paso el curso. Si estudio mucho, o de repente algún premio, ¿no? Puedo poner, si estudio mucho, voy de viaje, pero si no estudio. <coughs> ya, a ver. If I study much, I pass the course. Si estudio mucho, paso el curso, ¿no? O, cambiamos la situación de mi oración y lo puedo cambiar de la siguiente manera. Paso el curso. Si estudio mucho. Continuamos, continuamos, continuamos. A ver. Entonces, otra oración que podríamos decir, ¿no? Por eh, ejemplo, if, we, if, si nosotros comemos, ¿no? Um, much. Si nosotros comemos mucho, we get fat. Conseguiremos salvar, ¿no? Son algunas de las condiciones que podemos trabajar. Como ustedes visualizan, la estructura del presente simple, es práctica, ¿no? que viene a ser sujeto Verbo. Y en algunos casos, complemento. Lo mismo se repite en lo demás, ¿no? Estamos I uh, study much, I uh, pasta cures or uh, pasta cures cure. Uh, I much no o uh, we it we eat much we o we or we get fat if we eat much no son pasamos. Estas oraciones también pueden ser en negativo, no hay ningún problema. Utilizo el auxiliar dudas. Si no estudio, no voy de viaje. Si no estudio, trabajo o trabaja. En este caso no puedo poner el futuro, ¿no? si no estudio, debo quedarme en casa, ¿no? Entonces, Déjenme preguntar, profesora, para ver. Disculpe, usted es negativo. Sí, si me parece mucho. En negativo. Ya. Gracias, me imagino. Podemos poner aquí. A ver, vamos a poner: If, si, you, do not, si, tú, no, do your homework, si, tú, no, haces tu tarea, ok eso es una oración. You, tú, do not, no, no vas, do not go to the park. Al parque. Si no haces tu tarea, no vas al parque, ¿no? Lo que le decimos a veces a los niños. If you do not do your homework, do not o don't go to the park, ya recuerden que en este caso puede usar contracciones. You don't do your homework y lo mismo sucedería aquí construction. Entonces ya tenemos nuestra versión negativa. Si no haces la tarea no vas al parque. If you don't do your homework you don't go to the park, no vas al parque, si no, lavas, no te lavas las manos, no comes, si no comes, a ver, ¿qué le decimos?, si no comes, eh, no sales, ¿no?, que son condiciones que siempre aplicamos, a ver, hasta aquí, preguntas, dudas, no hay preguntas doctora eh, disculpe si ¿sí podría nuevamente repetir rápidamente desde el principio por favor para poder para que quede más claro gracias ya a ver básicamente aquí lo que nosotros vamos a trabajar en el condicional cero es realizar dos oraciones diferentes una como condición, que va a llevar IF, y otra como resultado, que va a ser el resultado de la condición o el premio de la condición. Esta condición va a estar en presente simple, auxiliares, do y das, terceras personas, he, she, it, del auxiliar das, de las reglas, no si lleva ese, y as, s, etcétera. Entonces, todas las oraciones van a estar estructuradas en presente simple, no progresivo. Acá yo no aplico en G, ni verse to be, ni verbos to be. Solamente son rutinas, ¿no? Algo rutinario. Presente simple siempre se conoce como rutinas diarias. Eh, ¿Qué hacemos? Trabajar, ¿no? Yo trabajo, tú tú estudias, etcétera. Entonces, son oraciones compuestas de esa manera. Y como bien lo dice, son dos. Por ende, ambas oraciones, como son dos oraciones, tienen que llevar la misma estructura. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ya? Es básicamente lo que vamos a trabajar. Ahora, a ver, yo sí les voy a pedir, a ver, cada uno y plantee tres condiciones aplicando la estructura tres condiciones que ustedes empleen en su día a día a ver, qué condiciones cómo le dicen a los hijos o cómo les dicen a ustedes a ver, ¿no? acuérdense que la estructura es sujeto, verbo complemento para un positivo un negativo, sujeto Auxiliar, not, verbo, complemento. A ver, vamos, tres condiciones y después cada uno me va a decir su condición. Pueden escribirlo en el chat para irlo revisando. ¿No? Vamos para ver, para ir revisando también que estén bien elaboradas. Miss, una consulta. dime hija. Sí, es, aquí estoy viendo una oración que usted puso. Eh, I pass the course if I study much. Eh, si, eh, yo paso el curso. O sea, ¿cómo se, se, se traduciría eso? Si estudio una mucho, segunda. paso el curso. I pass the course if I study much. Uh -huh. Ah. ¿Aquí? O sea, está in está invertido. Curso. Está invertido. Es que puedes trabajarlo de esa manera. En español, muchas veces nosotros no decimos primero la condición. No decimos, si estudias mucho, pasas el curso. A veces decimos, pasas el curso, si estudias mucho. Entonces, ser el orden que tú le des a la condición al inicio al final, sigue siendo condicional. ¿Ya? Mm, ya, yeah, ok. Oca, okay, salsa muy bien. <coughs> A ver, ¿qué más plantea su condición, chicos? Vamos, planteando nuestras condiciones, ¿qué más dicen ustedes? A ver. No, ahí Monroy sí te diría, cambia, porque estás utilizando condicional 1 will no estamos trabajando con futuros ¿Ya? Okay, igual rodolfo las oraciones las oraciones chicos con will son futuro ya y esto va para el condicional 1 estamos trabajando condición 0 Sherry, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia con la condición cero y con la condición uno que nos estamos indicando? Ya, eh, condicional cero, en este caso, son hechos eh, que ya se van a dar, que sabemos que se van a dar o no, o no se van a dar. Sin embargo, el condicional tipo uno son sueños, deseos, anhelos, algo como dice Will, Will fue el futuro que habíamos trabajado la semana pasada. Una probabilidad. Si yo digo, si estudio, miren, si estudio italiano, viajaré a Italia. Pero es una probabilidad. Viajaré, futuro. Pero sin embargo, si digo, si estudio italiano, yo voy a viajar. ¿No? Entonces, el, cambias el tiempo y es ahí donde tú lo modificas. Uno es presente y otro es futuro. ¿Ya? ¿Sí? Presente. No, no. ¿no? Ajá. Ok, Katie, Katie, Katy. ¿Es yo Rodolfo, dice. So. Ya, ahí Rodolfo, podríamos colocar you don't be algo de esto, ¿no? Be. Tú no, no no eres. Eduardo igual está en condición tipo 1. Ajá, si tú no duermes, no tienes energía. Muy bien, Paola. ajá if I walk ese walk es con a ya dice if walk se escribe walk pero es walk if I walk with out I get sick si yo camino descalzo o sin zapatos no conseguiré enfermarme con, me enfermaré if I don't work si yo no trabajo I don't pay for my university. Ajá, uh -huh. no pago mi universidad. If you study, you be good student. Okay. Si tú tu estudias, tú tu eres un buen estudiante. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Muy bien. Pasamos al otro condicional. ¿ya? Pasamos a la otra condición. Y es aquí donde viene el condicional recién. Tipo 0. ¿ya? Oh, tipo 1. First conditional. First conditional. Primer condicionante. Primera condición. Como ya les había adelantado. El, la condición tipo 1, o condicionante tipo 1, trabaja con sueños, anhelos, probabilidades. Eh, el resultado siempre va a ser el futuro simple, futuro will, futuro incierto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a colocar primero condición ya y voy a trabajar aquí mi resultado listo lo mismo va a suceder aquí puedo cambiar el sentido de mi oración iniciando con el resultado y después la condición porque no va a alterar mi oración ¿Ya? entonces la condición siempre siempre inicia con if ya siempre va a iniciar con if más una oración en simple present, en presente simple. Sigo manejando el presente simple. El resultado, sin embargo, cambia. Y el resultado va a ser una oración en futuro simple. ¿Ya? Futuro simple. O también conocido como will. Aquí tenemos, Ok. Entonces, como bien habíamos dicho, son probabilidades. La condición puede iniciar aquí adelante o puede iniciar aquí atrás. Ya. Cambia. El resultado de la misma manera o en este caso el resultado puede iniciar mi oración. No hay ningún problema. Ok. Por ejemplo, un sueño, una probabilidad, a ver, que mucho de repente. A ver, un segundo. ya chicos, disculpen <coughs> a ver, por ejemplo por ejemplo ya, por ejemplo a ver, una condición de tipo cero, podríamos decir if, si i eh, um, si yo save si yo guardo no a lot of money si yo guardo dinero, I will buy a, a car. Si guardo dinero, compraré un carro. Compraré un carro. Probabilidad. O también podríamos decir, al revés, la oración puede cambiar, ¿no? No hay ningún problema, puedo ponerlo. If I will a car, compraré un carro, ¿no? If I save a lot of money, si guardo mucho dinero, si guardo, solo si. Sí. O, oh, otra oración, It we, okay, we buy a lottery, nosotros, si nosotros compramos una lotería, we will, uh, a house, ¿no? Un ejemplo. Un segundo. O perdón, faltaría el verbo, we will win a house, ¿no? Ganaremos una casa. En este caso, estamos trabajando futuros, los que les decía hace un momento, ¿no? El futuro will. Will me llena de probabilidades, futuros inciertos, o sueños, anhelos también, como podríamos decir. A ver, eh, podemos trabajar en negativo, Sí también se puede trabajar en negativo, no por ahí alguien me había escrito eh, si el cielo está nublado, no lloverá, es un futuro incierto, no, the sky is cloudy, no <coughs> Yeah. <coughs> si el cielo está nublado, it will rain, lloverá, ¿no? Solo sí, entonces la oración acá sí cumple la función. De condicional. Si el cielo está nublado, lloverá. Pero puedo también trabajar en negativo, ¿no? If the sky. The sky. Is cloudy. Si el cielo está. Vamos a poner soleado, ¿ya? Está soleado. It. Will not, o won, rain. No lloverá. Futuro. Por eso dice lloverá, ganará, comprará, ¿no? En tiempo futuro. Pero si yo digo compro, ¿ah? es presente porque sé que se va a realizar. No compro. Entonces, lo mismo sucede aquí. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Hmm. Me hizo una consulta. Dime, hija. Eh, la traducción, aquí me perdí un poquito en el futuro. It won't rain. Tiene contracción, pero won es... No es will not, no, es will not. Es el will not. Won es la contracción de will not. Ah, eh, Won Will Not. Claro. Okay. Claro. Yeah. En, en negativo no se trabaja mucho el Will Not. Se trabaja como Won. Allá, cambia la I por la O. Claro. Ok. Ya, yeah. gracias. Thank you. Muy bien. A ver, ahora sí, como les indiqué hace unos momentos, a ver, quiero que me planteen sus condiciones en. Eh, futuro, o con futuro, en este caso, sus probabilidades. A ver, ¿qué probabilidades tienen? A ver. Muy bien. Ok, Gladys, muy bien. Solamente, que sé yo? Supongo que es tú, ¿no? Es, he goes... The market. Si él va al mercado, él comprará frutas, solo si él va, comprará, ¿no? Futuro. Muy bien, Gladys. Sí, me imagino, hija. Vamos, los demás, a ver, planteen sus, sus condiciones. O cuando le dicen a los hijos, no, si te portas bien, te compraría un regalo para Navidad. El juguete que tanto quieren, también es un futuro.